Bienvenidos a este capítulo especial con motivo del Día Internacional del Alzheimer. Para ello, contaremos un poco de su historia y la finalidad por la que fue creado. Esa conmemoración tuvo su inicio en 1994. Fue creada por la Organización Mundial de la Salud pero en 2012 se decidió extender a todo el mes de septiembre y así tener más tiempo y más actividades que puedan generar un impacto en la población acerca de las demencias y en especial del Alzheimer. Como saben, el Alzheimer es actualmente el tipo de demencia más común en México y en el mundo, con aproximadamente 60% de los casos de demencia. Se ha calculado que cada 3 segundos una persona desarrolla demencia es una cifra muy alarmante, sin embargo aún no se cuenta con la cantidad suficiente de especialistas para hacer su detección e incluso hay países que en su primera línea de atención médica pueden recibir de 6 a 10 pacientes por hora, eso dificulta mucho más la tarea y esto impacta directamente en la salud de los pacientes. Se calcula que el 75% de quienes padecen Alzheimer aún no cuentan con un diagnóstico oficial y de aquellos que ya tienen un diagnóstico, el 46% de familiares y pacientes han identificado miedo y estigma por padecer Alzheimer. Un tratamiento farmacológico puede ser bastante costoso, ya que se tiene que seguir de por vida después del diagnóstico. Este 2022 se estima que mundialmente hay un gasto de 1.3 trillones de dólares y tendrá un incremento hasta los 2.8 trillones para el 2030, un aumento del más del 100% en tan solo 8 años. Pero no todos son malos datos o malas noticias. Actualmente se desarrollan nuevos tratamientos experimentales para frenar de una mejor forma el progreso del Alzheimer. Esa innovación no solo incluye tratamiento, también se trabaja mucho en desarrollar nuevas formas de diagnóstico basados en biomarcadores. Algunos se preguntarán ¿qué es eso? Y bueno, se le llama así a un evento que produce el cuerpo humano y que da información del estado de salud o el riesgo de padecer alguna enfermedad. Para Alzheimer, el último biomarcador estudiado y probado es el de TAU-217 y TAU-231 ya que permitirán desarrollar nuevos ensayos sobre la fase preclínica, es decir, se podrá detectar la enfermedad antes de que los primeros signos aparezcan. Es una excelente noticia, porque se podrá tener un diagnóstico en una etapa muy temprana e iniciar el tratamiento adecuado, mismo que va a ralentizar el progreso de la enfermedad. Además, se sabe que pocos de los casos de demencia o Alzheimer son por antecedentes familiares es decir, por un factor genético. El resto son por condiciones ambientales o estilos de vida, lo que nos deja una posibilidad para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Y muchas investigaciones se basan en encontrar esas condiciones que hasta hoy sugieren consumir una dieta mediterránea, es decir, aumentar la ingesta de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y además usar aceite de oliva para su cocción. Entre otras formas para reducir el riesgo y mejorar la salud del cerebro y en general son evitar fumar, consumir proteínas que contengan ácidos grasos omega 3, evitar lesiones en la cabeza, prestar atención si hay pérdida auditiva, la hipertensión, colesterol alto o diabetes, limitar o evitar el consumo de alcohol, realizar ejercicio aeróbico, cuidar el peso corporal y realizar habilidades de pensamiento o cognitivas. A pesar de que hasta hoy no existe ninguna cura o método 100% efectivo para prevenir el Alzheimer, investigadores han hecho investigaciones que sugieren adoptar esas medidas y quizá así se pueda reducir el número estimado de 139 millones de pacientes en el mundo con Alzheimer para los próximos años. Otra acción de impacto es no aumentar el estigma hacia quienes padecen Alzheimer, ya que puede generarles un aislamiento de la sociedad y acelerar el progreso de la enfermedad. Tener más empatía ayuda y genera un gran impacto en la sociedad, ya que con las cifras estimadas no sabemos cuándo podríamos estar en cercanía de una persona con Alzheimer y no darnos cuenta. Actualmente, la única manera que puede detenerlo es fomentar y apoyar la investigación de los cientos o miles de investigadores alrededor del mundo, que cada día genera nuevo conocimiento a partir del cual se podrá tener un nuevo tratamiento o la cura definitiva. Antes de finalizar este capítulo, creo que es un buen momento para recordar nuestro lema empresarial. Juntos, demos un paso menos al olvido. En estas palabras, hacemos referencia al trabajo que entre la población, iniciativas no lucrativas, empresas e investigadores habremos aportado algo en esta lucha y en un día no muy lejano podremos decir, curamos el Alzheimer. Gracias por escucharnos.